Ok chicos, antes de empezar, voy a subir más veces de temporadas Y bueno, también tengo que subir un episodio que no subí porque soy bien puto ¿Qué okay, bueno, empecemos mm -hmm. ah, ¿Qué está pasando? Bueno, imagina que ya explota el mundo por no haber ganado O la mierda, ah, no lo sé, creo que se va a explotar Bueno, yo también digo que va a explotar Así que vamos a romper los más pelotas tratando de que no explote. Así mismo. Así que, no te calma nada. En serio. Sí, va a explotar. Yo lo no sé. O oh, a la mierda. No creo que vaya a explotar. Ay, re mal. Una vez, por el pene de los, suelos. Y el de los suelos. Miren, todos estos pasteles. 24 pasteles en todo. Así que es gran Un recuperador de todos los pasteles para el ganador. Ah, en serio, no mames, ¿cómo podemos sobrevivir we shall see. The points are gone, we are free of them now, but we look on to the moment that we see the next slice of cake. A step closer to the prize, brought on by think a fake. Hola, tengo cara de drogado. Todos esos personajes que hizo el fandom estará ahí para quedar. Y otros personajes más que hizo el fandom, pero estas están es demasiado largas. Así que ah, eh, chingar. No sé si qué hablamos ya que no había este episodio. Y eh, bueno, no más pendejos. Y aún más pendejos. Bueno, como se empiezan que hay mucho relleno por aquí. A oh, la mierda, son demasiados. ¿Qué? Ese es el último que hay que hacer del tiempo de la temporada. ¡Pum! Ah, bueno. Ahora sí. ¡Oh, ¡Oh mierda! Bueno, eso me creo que pasó por encerrarla. ¡Oh, mierda! Encerraste un tigre. Bueno, como sea, no creo que sea tan malo. No creo que sea tan malo. Digo, tiene que ser bueno, Bueno no creo eso, que será muy malo, bueno, a la mierda, me da pitos, bueno, ¿y qué tiene, pendejo de mierda? No lo sé, no sé qué tiene, bueno, como sea, a la mierda, vamos a joder, de verdad, es qué bueno, oye, me das asco, pinche mamón, no me seas asustado, siguiente vez, ay, mierda, oh, mierda. Oh, sí, pendejados al extremo, pendejos. Oh, aquí tiene todos los pestos, el que gane. Oh, bueno, 870 votos lo máximo que todos tu, tuvimos esta temporada. Oh, bueno, como se, se empieza el steak. Así que, los que votarán son nuestros personajes. Bueno, Leffy me mató, bob me mató y, y Fally me mató, pero yo prefiero votar por Leffy. Ah, bueno, qué bueno. Ah, la mierda, prefiero votar por Leffy. Es leffy, leffy. Es mejor que todos esos compapenes. Levi, Lefe, Lefe, wow, gracias. ¿Recuerdaste la alianza? Oye, pin, recuerda la alianza. Ah, sí. Sí. ¿A quién eliges tú, Nidhi? Elige... No me llamas Nidhi, pero elijo... ¿A quién eliges? Elijo a Fairy, hijo de pu... ¿A quién eliges? ¿Tú hablas? No, bueno, no. Por yo elijo a Leffy. Me vale pitos todos. Me chupa penes, así que es mejor Leffy. Yo elijo, obviamente, a Leffy porque hoy fue y le chupa el culo. Yo elijo a Pen. Oh, mierda, no lo dijo. Dijo Babble. Yo escuché a Babble. Ah, bueno. Ay, digo digo Leffy, Leffy, Leffy. Leffy, Buffy. No, como sea, creo que Lefi se acabó. Sí, bueno, ya ganó Lefi, pero la verdadera decisión en los comentarios. que Bueno, como sea, no se acabó. Bueno, que empieces tu mamada, Barbie. Tú perdiste, tienes 200 tabotos así que nada de pasar por ti, cara de pene. Bueno, como sea, oh, a la mierda, odio eso. Pero bueno, ya toma tu macarro. ¿Qué? Bueno, los macarrones son deliciosos. No me gustan los macarrones, da el puto macarro. Bueno yo me lo tomo, toma pendeja de mierda. Es que bueno, bueno, como sea, fue ir y Lef, Bueno, veamos quién ganó. Al que haya ganado, ganó. No? Bueno, como sea, la mierda. ¿Qué? No puede ser. Leffy perdió, sí. Ah, la flamita drogada ha ganado primera temporada. ¡Sí! ¡Ah! Bueno, como sea, Jódanse todos. Bueno, se acabó el video. Espero que les haya gustado. Y espero que se suscriban, porque todo esto bueno, me apoyaron en este video culiao, así que a la mierda. Si sí te se acabó el video, ¿fí? no weón, no se acabó, ¿por qué no se acabó. Ya weón. Bueno. Tú eres el rey, así que tú eres que entra. Oye, nos dejas entrar porque somos alianzas, ok, qué buena. Bueno, ok, ni, ni puedes entrar. Te agradezco, puto maricón. Ah, ok, ustedes cinco sí pueden entrar, sí. Pueden entrar, pueden entrar, pueden entrar. Es, espera, espera, espera. Es un dibujo 2D. ¡Oh, sí, soy un dibujo 2 Bueno, pasa. Bueno, los últimos tres que estudian conmigo. Pasa. ¡Oh, qué bueno! Ay, a la mierda, si me dejas a pasar, te voy a violar como sea. Puedes pasar igual, aunque me caigas mal. ¿En serio? Um, ¿Podemos dejar nuestra realidad ahí de un lado? Y podemos ser amigos. Por favor. Ah, está bien, pasa. Ok, y el último para mí. Um, ¿ahora sí me dejas pasar? No, huevo, no te dejaré pasar. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas pasar? Si ¿Sí dejaste pasar tú. No, es que no mames, cabrón. Es que, es que tú dijiste que llevas el fuego. O sea, no mames. Es un hijo de perra! Sí, lo sé. Soy un hijo de perra, bien, hijo de perra. Pero bueno, toda esta mierda que pasamos, hijo de puta. Hijo de puta. Sí, lo sé, soy un hijo de puta. Pero no entras más a mí. Es la cara de bola. Así que vete a la chucha. Hola pequeño hijo de perra Hola pequeño hijo de perra, ¿qué haces? ¿Qué haces como penes? Oh bueno, eh, tú y esto Si me dejas ser el líder, wow, está bien Toma, puedes ser el líder de Adrie Mayla Próxima noticadas mucho mejor, ahora nadie pasará Ay, Espera, ¿dónde están los demás? Bueno, los demás fueron suplantados por un pene ¡Ay, no queremos vernos como un pene de colores! Yo menos, no quiero ser un pene Bueno, ¿cómo se Ay, chicos, vámonos aquí, vamos a volvernos penes Ok, ya, cálmate con los penes Un ratitín te ostro... Um, sí, el weón que dobla estos Tiene una acusación con las groserías Bueno, a la mierda, me dale pitos Bueno, ahora pitos, bueno Ah, oh, mierda, tenemos que salir de aquí porque, ah, oh, bueno, ah, oh, bueno, bueno, bueno, pendejo, que si bueno, perras, ¡ah! <risa> la mataron, eso se llama karma, por joder, todos los episodios, sí, ¿eh? oye, huevo, ¿crees que puedes darnos un millón de huevo? Oh, mierda, ¡Ah! bueno, como sea, no, monstruo, monstruo, yo no te escucho, puta madre, bueno, si no quieres salir, entonces no me escuches, cara de pena. ¡Ah, mierda! ¡Jodimos! Hijo de perra, os encerraste aquí, pene. Oh, yo no los encerré aquí. Bueno, ¿cómo sale? Fi es el único vivo. ¡Ay, mamados! ¡Pum! ¡Sigo vivo, carajo! Oh, mierda! Ya se llevaron a los chicos. Sí, porque todos son unos chupapenes. ¿Seguro? Sí, todos son unos chupapenes. Así que tú igual eres una chupapenes porque no sabes respetar a nadie. Ahora sí vas a ver que me vas a reventar. Oh, espera, no sé si me vas a reventar porque no sabes hacer nada bien trasero. Bueno, ¿sabes que yo no voy a hablar con ignorantes chupapenes? ¡Come culos! Oye, oye, espera, ¿qué haces? ¡No! Bueno, yo no quiero que revivas más. No, Flower, no puedes hacer eso. Bueno, me da la pito, soy una flor decente. Bueno, ¿qué más tiene que joderse? Oh, no, por favor, eso no se puede hacer. Hijo de perra, no destruyas nuestros recovery centers. ¡Ah! Oh, ¡Hijo de puta! Ahora sí. ¡Ah, oh, chicos! Sí, esto es muy lógico. A ver, ¿y cómo chucha bajamos la aquí en Tobazo, ¿no? Ah, bueno, yo sé cómo podemos bajar. por el botón de bajar. Da, pues, weón, no sean Ay, ¿dónde chucha está el botón de bajar de aquí, weón? Bueno? Este otro weón bueno, está gritando, sí, bueno, está gritando mucho, pero no veis que aquí. Ah, bueno, ¿cómo sea? Bueno, ¿cómo sea? Busque el botón de bajar. Ay, listo, ¿tanto os costado hacer eso? ¡Ah! Bueno huevones, ¿dónde estarán los otros? Oigan, chicos. Sí, ya estoy como el pito, huevón. Bueno, huevones, hagamos una estrategia pendeja. Oh, mierda, qué chucha hiciste. Ah, uh, no nada. Oye, huevón, ¿qué tienes atrás de tu espalda? Yo sé que tienes un pito, boludo. No, no tengo ningún pito. Oh, por favor, no me golpeen. ¡Oh, mierda! ¡Nos jodimos! Apréndelo, ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Ay, Satrasco! ¡Que soy pendejo! Debería de tirar para... Pero... Esperen un momento! ¡Los Lancer lo están controlando! ¡Ay, mierda! ¡Ah, oh, por fin dejaste de vomitar! Oh, bueno, como sea. ¡Vamos a matar a Ice Cube? ¡Oh, mierda! ¡Están matando a todos! ¡Ay, oh, no! Eso no se puede... Bueno, bueno, como sea. Hay cosas que tengan sentido. O, alguno. ¡Oh! Bueno, la gays. O bueno, no importa ser gay o no ser gay. Bueno, homosexual, adiós. Oh mierda, estamos jodidos. Si nos morimos, morimos todos. Además, que fue, me trato como el pito. Bueno, ¿y qué tiene? Tú nomás no querías entrar a la isla y ahora estamos en este drama total, pero versión de FDI. Bueno, como sea, ni siquiera sé qué significa eso. Cara de pe. Bueno, mi amigo, mira, no podrías haber hecho eso, sí, podría haber hecho eso, porque, ay, espera, eh, sí, sí lo pudo haber hecho, pero es que no ganaste por hijo de perra, en serio, fue pura trampa, así que vete a la mierda porque tú sabes, pura hacer trampa, tú no dejas de hacer trampa, cara de perra. Pito, ¿Qué? ¿Se está volviendo malo? ¿Qué? ¿Es una locura? Bueno, qué coño le importa que se haga malo, huevón? Bueno, huevones, creo que estamos jodidos. ¡Oh! ¡Es un balón! ¡Qué mierda! ¡Pum! ¡Pum! Ah, bueno, ahora si alguien muere, nunca volverá a revivir. ¡Tú! ¡Oh! Bueno, como sea. Oh, mierda, acabas de saber lo que hiciste Bueno, si alguien muere ahora Ya nunca más podrá volver a ver Bueno, como sea ¿Sabes qué opino de ti? Que eres un chupapenes Así que vete a la mierda ¿Qué? Mataste a eres una mastarda ¿Qué? ¿Qué hice? bueno <risa> Oh, mierda, el karma eh, Oigan, chicos, revivimos por algo extra de razón ¿Qué mierda? ¿Entonces mataron a la flor? ¡Sí, perros! Ay, como sea Bueno Oh, mierda, no puede creer. Bueno, ¿cómo se va? Oh, mierda, los ojos pelotas. Está la chingada madre. Oh, mierda, mataron a uno al otro. Hola, perra, gracias por ayudarnos. ¡Uf, pitos! Bueno, yo digo pitos porque hablo como el pene. Bueno, ¿cómo se ¡Pitos, pene, pitos, pene! ¡Pim! ¡Chun! Oigan, chicos, Rocky ya no vomita. Ha sido el mismo del primer episodio. Qué bueno, por fin ya no vomita. Espera, ¿eso es algo bueno o es algo malo? Porque esa era la única mierda que hacía. Bueno, como sea, hay que matar a Lefi una buena vez por todas. Oh, mierda, en serio. Sí, Lefi no es, Leffy, es un fútbol. Sí, es una pelota de fútbol. Mira, con esto mataremos a Lefi, ya que me cae como el pito. Bueno, no creo que sea el Lefi original. ¿Qué guay estoy haciendo aquí? Ya, bueno. Aplátalo, aplátalo, aplátalo Esperen, eh, ¿qué es eso? ¿Ah? ¡Let's go, motherfucker! ¡Ey, espera! ¿Por qué me salvas, hijo de perra? Leffy, Leffy, cálmate Tienes que aprender que hago mierdas a veces Pero otras mierdas que no hago son mierdas Así que bueno, te salgo igual Ya que yo sabía que era el otro un y habitual eres original Y bueno, como sea No creo que sea tan malo ¿no? Ah, bueno ¡Oh, mierda! ¿Van a escapar? Bueno, lo que sea que lleva el destino Quédate dar Smaller cat equals Small cat less faster. Faster. Faster. Small part, and most of the jokes and particularly for children. Yeah.